La pregunta del día. ¿Cómo califica usted el manejo que autoridades han dado a peste porcina detectada en el país? Esa es la pregunta del día. ¿Cómo califica usted el manejo que autoridades han dado a peste porcina detectada en el país? Nuestro número de contacto a través del WhatsApp es 829 451 3381. Saludar a tanta gente que ayer nos dio su opinión y le gusta el programa y no se lo pierde. Buenos días, mi compañero La Antigua Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo. A través de Telenor Canal 10 y a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook el YouTube y el Instagram. Aquí estamos y como siempre recordarle a la, a la gente que nos ve, con lo que dice el Quijote de la Mancha, que nada, verdad, es, eh, como el tiempo, que es el mejor descubridor de todas las cosas y que nada más justo que la muerte, que visita por igual a las pequeñas chozas de los pobres como a las altas torres de los ricos. Así Aquí estamos. es, definitivamente. Mire, eh... Así que como, dicen, como decían en El Campo, tiempo al tiempo bueno, ahí está pues fíjate, tengo compartir contigo y con los amables televidentes el siguiente tema bueno caramba qué bueno que tenemos refuerzo nuestro compañero Fulvio que se integre sí. autoridades presentan sí. nuevo plan contra la peste porcina detectada en el país mientras Miembros del ejército, del ejército de la República Dominicana establecieron puntos de, retene, de retenes en las localidades afectadas por la peste porcina africana, para evitar que los criadores trasladen cerdos enfermos de una provincia a otra. La información fue ofrecida en rueda de prensa, realizada en La Vega, por la Comisión Oficial para la Erradicación de la Enfermedad, la cual encabeza el ministro de Agricultura, Limbe, Limbe Cruz. Limbe Cruz. La Comisión Oficial para el Control y Erradicación de la, del Brote de la Peste Porcina Africana informó el miércoles la puesta en acción de un plan contra la enfermedad que afecta a los cerdos. Asimismo, se declaró en sesión permanente para implementar nuevas medidas por el virus Registrado en puercos de 11 provincias de la República Dominicana Ahí ya tenemos hoy el cómo analizar este proceso Pero vamos a darle la bienvenida a Fulvio Ureña Muchísimas gracias, muchísimas gracias Francis, gracias Yerjan. Donde quiera esté el doctor Amado y Carolina también sí. Un saludo grande desde aquí de mañana, siempre me es grato estar con ustedes, gracias a Telenor, gracias también a De Mañana, que nos permite compartir todo el acontecer mundial, local e internacional, y también eh, tratar algunos temas de interés como este, Francis, que sí. es un tema de mucho interés, el caso de la peste porcina africana. Definitivamente. Yerjan. Miren, con relación a esto, eh, el, el gobierno ha anunciado... Bueno, en principio, hay una situacioncita ahí que se estuvo denunciando ayer y es eh, sobre que el ministro de, de, de, de Agricultura no dio la información a tiempo, es decir, como que hubo una especie de de ausencia de, o de... De ocultamiento de la realidad de lo que estaba pasando. Es decir, que no sabía más hace tiempo. Es lo que se dice, es una denuncia. Esto es una denuncia, no es algo confirmado, eh, ¿Y por qué normalmente pasa esto, en caso de que así fuese? Porque, lamentablemente, nosotros somos un país presidencialista, donde todos los ministros con quien quieren quedar bien no es con el pueblo, sino con los presidentes, para estar frío con los presidentes. Por eso ustedes ven que en los discursos de las actividades, yo le invito a que la gente anote. Cada vez que hay un discurso de un ministro en una actividad, anote la cantidad de veces que le dan las gracias al presidente. Para que usted se dé cuenta en qué nivel estamos como país una costumbre de, de, de tiempo pero en este del, caso del en país presidencialista en este caso en vez de quedar bien queda que, que, que, que mal entonces por eso Soy porque yo. tratando de quedar bien con los presidentes uh -huh, uh -huh. Pues, a veces ocultan información para ver si se puede manejar y que eso pase desapercibido y entonces resulta que hay ocasiones que, en que te exploten las manos y eso es otro tema lo que sí veo bien de parte del gobierno es que está asumiendo la situación eh, eh, naturalmente que es su deber Pero eh, Asumiendo la parte de, del costo eh, Vi que anunciaron Que a los productores De, de cerdo se le va a pagar Veo que se estaba hablando ahí De que las cerdas pesos. madres Las cerdas madres eh, Más o menos la, la, la estarían eh, Valorando en unos 18 mil pesos Es decir que para, qué, para, para los productores Me imagino que será para los que están organizados Y registrados Todo, eh, todo. Cuando no, se y, le y lo de patio, tengo entendido sí, sí, todo, Cuando se, ah, Va a incluir todos Cuando se le muera eh, una cerda madre Entonces estaría recibiendo por cada una de ellas Alrededor de 18 mil pesos Vi que lo que tiene que ver Con, con los cerditos En eh, unos... Eh, 1.200 pesos, ya los que están al deteste, eh, así que se dice, sí. Deteste, sí. ¿no? De, eh, de tete, sí. que ya lo que se van a despegar sí. de, de, de, de, de la tete, madre, sí. exactamente, lo están valorando en unos 1.500 pesos, y entonces esto sirve de ayuda, esto sirve de ayuda, eh, tanto para el sistema como para los propios productores. Naturalmente, cuando se dan este tipo de situaciones, que es una peste, eh, es una enfermedad, que no tiene forma prácticamente de paralizarse. Una vez que inicia, es difícil pararlo. Y entonces hay que entender la realidad. Yo creo, y ojalá me equivoque, que va a haber que eliminar la totalidad de los cerdos de la República Dominicana, porque se hablaba de 11 provincias. Pero si estamos hablando de 11 provincias, hace apenas dos días es posible que ya esté en, en, en más de 20. Esto es una especulación, ¿verdad? Eh, y entonces uno presume que va a seguir... Esto expandiéndose a todo el país y sí, lo ideal sería, lo ideal sería desde mi punto de vista, es eliminar la totalidad de, de los cerdos de la República Dominicana para entonces comenzar de nuevo. Porque si, porque esto posiblemente eh, haya afectado a gran parte de la provincia al día de hoy. Bien, Fulvio. Bien, miren, eh, en el 78 nosotros tuvimos la, la experiencia de la peste de porcina africana. Y casualmente entró aquí que estaban unos contratistas españoles haciendo una hidroeléctrica, una presa. Y en España la enfermedad es endémica. Y en los embutidos que trajeron aquí al país, en esos embutidos, eh, vino el virus. Entonces, al tirarlo en los patios, en algunos lugares, algún cerdo de eso comió, ¿verdad? Y transmitió el virus. Eso le costó al país en ese momento erradicar totalmente la población porcina. Cerca de 20 millones de dólares de la época. De la época. Actualmente, la industria porcina, la crianza porcina, genera entre 250 mil empleos directos e indirectos. Erradicarla en todo el país le costaría algo más de mil millones de dólares. Además de todos los empleos que serían afectados. Es una de, ¿De dólares, dices tú? De dólares, sí. Es, una, es un gran desafío, eh, es, una, es una situación difícil. Hay que verla desde el punto de vista eh, de estrategia también alimentaria, porque una de las principales fuentes de proteínas de la población dominicana es eh, consumir la carne del cerdo por su alto nivel de proteína. Ahora bien, toda la acción que se ha desplegado para esto, que es un plan en estas 11 provincias, tiene que tener también la vigilancia en las demás provincias. ¿Por qué? A medida pasó la primera peste en el 78, empezaron algunas personas que estaban bien encumbradas en las lomas, uh -huh. en las cordilleras, ah, que vieron un cerdo cimarrón. Y empezaron a criar cerdos cimarrones, o jabalíes, como le llamaban, en diferentes puntos del país. Y hoy en día son muchos terratenientes y personas que tienen cierto nivel económico que se pasan sus fines de semana comiéndose un puerquito cimarrón, un jabalí, un picú, ¿Qué sucede? Estos son los animales portadores del virus de la peste porcina africana. También lo es la garrapata blanca, es un vector, la garrapata blanca sí. es un vector, como otros insectos. Por eso la necesidad de eliminar eh, todo tipo de insectos en una fumigación que tiene que ser eh, periódica antes de cada 15 días. Porque el ciclo de producción de la garrapata blanca es quincenal y si se dura más de 15 días, tú estás favoreciendo que vengan eh, explosiones reproductivas. Eso es un problema parecido como el de los piojos, ¿verdad? Eh, que los piojos se reproducen cada siete días. Sí, bueno, y, Ese me y, parece y, mal del COVID. Y, y, hay, y hay que entrarle antes. Entonces, tú tienes que, tú tienes que estar matando. Tienes que tener eh, programas. Sí, tienes que tener progresivo. programas que no sean de siete días, sino menos. menos en este caso tienen Para que, que, que no ser no programas menos de 15, días. de 15 días. Entonces, tiene que haber un mecanismo, una, un protocolo higiénico en las granjas, en las provincias que no son afectadas, extremo. Y también de transporte. De, esos, de esas carnes, de esos embutidos y como somos país de servicios somos un país de turismo todas las entradas al país de puertos y aeropuertos tienen que estar totalmente vigiladas para que no entre aquí embutidos de otras eh, o de otros países donde la, enfermedad, eh, donde la enfermedad es endémica es decir, es un protocolo fuerte y eso crea también muchos gastos, pero debe tener una seriedad <risa> ...100% estricta para que pueda tener control. Imagínense, Dios no lo quiera, que esto pase a la 32 provincia, Sería entonces eh, erradicar completamente toda la, la, la población porcina... ...y los técnicos y los encargados de estos operativos tendrían que trasladarse... ...a todas las áreas más recónditas del país, la cordillera por donde quiera estén o haya alguna finca o algún vestigio sí. de, algún, de alguno de estos tipos de cerdo para poder eh, ser eficiente en este programa de erradicación. Bien. Pero es uh -huh. esencial lo que se está haciendo, es fundamental sí. y no puede haber ahí eh, permeabilidad, tiene que ser drástico. Incluso en esa 11 el compañero Francia hacía mención de que Alguien cercano, ¿verdad? Un amigo sí. le había comentado hace unas semanas que estaban eh, eh, moviéndose hacia Montecristi, esa zona, con cierta preocupación. Y entonces, eh, fíjate tú que el foco estaba parece eh, eh, centralizado noroeste. ahí, en el noroeste, pero ya estamos hablando de 11 provincias del país. Es decir, sí. que este virus... Eh, se ha ido aumentando en diferentes provincias. Donde el primero L se detectó fue eh, Montecristi y, y aquí en Sánchez Ramírez. Entonces, Entonces fíjate tú que eh, si, si primero iniciaron en dos mm. provincias, ya van, ya van por 11 en menos prácticamente de un mes, Mira, es posible que ya... La, estén la en primera más? muestra se enviaron de esos lugares, ahora se está enviando muestra de todos los puntos del país. Mira. Bien. Yo, eh, yo lo reconfirmé y para mi información... Eh, informarle a ustedes, según esta persona, este amigo que trabaja para ganadería y agricultura, y yo soy testigo, que me extrañaba las veces, eh, como somos vecinos, y digo, tiene guagua, usted tiene una guagua nueva, lo estoy relajando. dice no muchachos, es que estamos haciendo unos trabajos que nos han mandado a la línea noroeste, nos estamos yendo a las 4 de la mañana y así. Sí, sí. Ya Cotuí, para ellos, no hay cerdo en Cotuí, porque dice que lo hicieron lo que tenían que hacer. Y Ahora no hay... se hace un barrido en todas las partes más difíciles de acceso. De acceso. Para, para poder... Entonces, hay que decirle algo. No hemos visto enfrentar una pandemia como el COVID. Ahora entra en acción una pandemia en la peste porcina y que el país debe de tener los niveles de madurez para enfrentarla, es lo primero. La población dedicada a la producción debe tener honestidad. Así es. Honestidad porque mientras las autoridades están haciendo la labor y el esfuerzo, porque en países como el nuestro, donde los controles eh, citosanitarios se relajan o las controles en fronteras se relajan no por el gobierno en sí mismo sino por los operadores que también son permeables son, eh, somos los dominicanos eh, no tenemos una conducta radical como un ejemplo usted decir en Japón este tipo de cosas es más difícil que entre por sus controles y la disciplina del ciudadano, porque yo tengo que utilizar, ustedes han dado los datos estadísticos, eh, han descrito cómo se, mueve, cómo se mueve y se infecta la enfermedad desde eh, que se presentó la primera vez en el 78, ya, ya andaba los datos de, de lo que significa el costo sí. para el Estado poner en orden un sector tan importante que en términos económicos, representa millones y millones de dólares Así es. para el país. Y la medida que nosotros nos convertimos en verdaderos productores de cualquier rublo, en esa misma medida aseguramos condiciones eh, eh, eh, en dólares para cubrir nuestros gastos como país, que precisamente muchos de esos dólares se los lleve el sector eléctrico, que será otro tema, Jan, Jan, que tú, tú tienes unos datos de lo que está pasando en las EDES, sí. y se, de, se trastorna no solamente la salud del pueblo, porque se limita la alimentación y se trastorna la economía. Mire el costo que sin tenerlo previsto en presupuesto, el gobierno va a tener que, que afrontarlo por ir en auxilio del sector. Mis, mis comentarios, es para que seamos sinceros, no escondamos los animales para no tener vectores activos o enfermos que reproduzcan hacia otras provincias. Esa es mi preocupación. La falta de honestidad, porque ya la misma persona que están haciendo ese trabajo tiene más de un mes y realmente estamos hablando de esta pandemia no más de una semana, ¿verdad? Pero el Estado, te voy a decir algo. No está mal que trataran de controlar, sin hacer alarma, lo que pasa que ya no era posible esconderlo. Por los temas que se especula que el INVE lo sabía, y yo te voy a decir una cosa, sí lo sabía. Porque el tiempo que yo hablé con mi amigo, que ellos estaban haciendo ese trabajo hace como un mes atrás, pero no tenía la información porque nunca me dijo que era bregando contra la peste porcina. Sí, Simplemente de, de un ahí, trabajo. de ahí la crítica. Y eso. Pero y estaban eso, Francia, haciendo el trabajo. Fue, fue, eso le puede costar el cargo a él. No, no porque fíjate fue, fue una cosa. Es un asunto estratégico. Es un asunto estratégico le, en principio porque no podemos alarmar la población. Sí, sí. Ahora, Ajá, también. Pero no, no. Es, un, es un hecho cierto. No, pero eh, supongo eh, que ellos lo tuvieran como un hecho de ellos lo que estaban investigando, haciendo eh, los sondeos, yo, haciendo yo, yo los yo análisis. Yo le voy a explicar. Yo le voy a explicar. Vamos a ver. Resulta que nosotros somos signatarios con Estados Unidos y otros países de la entidad que se encarga del control de la peste porcina africana. Sí. Y Estados Unidos tiene un programa para República Dominicana donde hay un laboratorio eh, en la disposición. Sí. Cuando se empezaron a ver los primeros las primeras muertes, se empezó a sospechar y se enviaron las muestras a porque apareció en redes sociales. A de una forma extraña, aparecieron estos sí. animales eh, muertos. Inmediatamente por allá, por se enviaron la muestra al laboratorio, en lo que la muestra venía, que se coge su tiempecito, mm. eh, los resultados. Se empezaron a tomar medidas inmediatas, porque por la eh, eh, sintomatología y la forma empieza la sospecha. Cuando llegaron ya entonces los resultados, fue que se. Ahora te voy a decir una cosa: hace más de un año que no se compra vacuna de las demás que son las que hacen el ciclo cotidiano, agricultura, porque tengo la información también. Sí. Entonces, sí. Eh, eh, de hecho, no trato de, de salvaguardar eh, moral ni imagen, sí. pero por, como yo dije, la información, y, y uno, lo que ha dicho Yarjan que se especula que habían ocultado información, era que venían haciéndolo de forma... Eh, sigilosa, digo yo, sí. pero ya eh, llegó el momento que no se puede tapar el sol con un dedo sí. y el brote aparece. Pero, ya, pero ya, estaba, ya estaba fuera de control. Parece que porque se le fíjate fue de tú, la mano. Que ya se ha extendido a 11 provincias y entonces esa falta de información, esa falta de comunicación, a la sociedad mira. que tiene derecho a, te, a tener la información directa sí, de parte sí, del estado mira. Mira es lo que pasa. posiblemente pudiera provocarle a Limber Cruz eh, ministro de agricultura no uh -huh. voy a decir una situación pero ahí viene 16, ahí viene el 16, y bueno, pudiera mira, esto provocarle mira pasa, a a mm. eh, agricultura con el departamento de sanidad y inocuidad tanto vegetal como animal eh, como país, nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras marítimas, aéreas y fronteras A qué es que terrestres. yo me refiero cuando hablo Entonces, de que debemos ser honestos y que sí. los dominicanos tendemos a relajar las medidas. Sí. Que ¿Qué no pasa Fran? eso en, en, en Japón. ¿Qué sucede, Francis? En Por la, la disciplina. En las gestiones pasadas se descuidó mucho, mucho se descuidó sí. programas de inecuidad y de sanidad. Por ejemplo, tenemos, tú tienes el, café, el café, que Podría, fue que fue erradicado por la broca. Uh -huh. No erradicado, sino eh, diezmado, Mermado, diezmado sí. por la broca. La, la broca. Eso, fue, eso fue falta de atención del sector Estado hacia ese renglón tan importante en el país. Bueno, la montaña lo que hemos tenido es un desmonte. Y así, forestal. Y, y así hubieron también otros sí. programas. En vez de tener café sí. y las sombras necesarias para producir café, que y ahí un entra café también muy bueno. el caso de disciplina, de continuidad. Correcto, de eso estado. es lo que yo hablo de la sí. disciplina. Vamos a escuchar. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerian. Buenos Buen días, jóvenes, amigo. aún todos. Buen día. Reinaldo Hernández de este Telado. Hey, Reinaldo. Reinaldo. Eh, que me salga del tema. De ese ah. a los puntuales de, de lo que están tocando. Pero quiero referirme a algo que usted me ha escuchado los últimos días hablar. Y es sobre las trabas abusivas y olímpicas que comete la cooperativa de maestros. Quise intervenir cuando estaba así todo bien, pero la producción no me permitió. Óigame esto, jóvenes. Yo llevo tres eventos en la cooperativa, tres acciones. Y las trama que están poniendo a los cónyuges, a los docentes que fallecen, eso es algo abusivo. Y espero que cito, no esté, esté presente, pendiente en el programa y me escuche esto. ¿Cómo cuál, eh, eh, Reinaldo? podría mira, fíjate, explicar más ya, o menos ya, alguna de las un, trabas? fallece un, un, un maestro, un docente, Vamos a ver. o el cónyuge del maestro, hay unos ahorros que por normativa hay que, hay que darse a los maestros. Sí. Y resulta que anteriormente, tres años, cuatro años atrás, la cooperativa exigía una certificación de, de función, copia de, de cédula, como es normal, y una certificación de la ADP en, la, en, la, en, la, en el municipio donde muere el, el, sí. el maestro. Hoy en día te exigen 17 requisitos para darle, para una forma de, de, de que la, la persona se cansen del evento, de, del proceso y abandonen los, los, los, los ahorros. Por ejemplo, no es posible que la cooperativa revise, por ejemplo, las actas nacimiento y busque cualquier pizya, hasta de un número, hasta de una S, uh -huh. para poner traba, durando este proceso un año y seis meses para retirar los ahorros. Entonces, ¿qué sucede? La ABP, cito Gavi, que nunca ha dicho nada sobre esto, al parecer, una complejidad por omisión, no dice nada, mientras que un, un maestro o el familiar de un maestro dura un año y seis meses para que se le entreguen sus ahorros y lo que pertenece por la cooperativa. Reinaldo, ¿Sí? eh, si, si me permite, mire qué es lo que pasa, para explicarle a, a, a la gente, yo entiendo su inquietud, pero ¿qué resulta? A la hora que una persona fallece, no solamente la cooperativa, cualquier banco le busca la quinta pata al gato, como se dicen. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted investiga a profundidad, la esencia de eso es precisamente proteger los derechos de cada uno de los posibles herederos. Porque es que resulta, cuando una persona fallece, esos bienes relictos, ¿verdad?, pertenecen a un grupo de herederos, no a uno. No a uno. Entonces, en la República Dominicana, eh, por, una, por una cuestión cultural del tigueraje dominicano, sí, sí. agarran y se inventan un nacimiento que uno sabe cómo lo hacen. Se lo inventan un nacimiento, eh, hacen unos documentos que muchísima gente se presta para hacerlo y excluyen a los demás hijos, por ejemplo, a los demás herederos, en el caso de los hermanos, a los demás herederos, y va uno y cobra. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades? Que buscan proteger precisamente a todo el que está ahí. Por eso usted ve que esos actos, esos actos eh, le buscan cada uno de los detalles, hacen todos los tipos de comparaciones, porque los departamentos jurídicos, de las cooperativas, de los bancos, precisamente lo que buscan es ver si ese procedimiento está correcto. Le digo porque yo estoy llevando sí. un caso así mismo y tenemos más de un año. ¿Sabe por qué? Porque el padre del fallecido que ya también falleció, no tiene acta de función y te dice el banco, bueno, es que si tú no me demuestras, como él no tenía hijo, el padre del fallecido es heredero, ¿verdad? Es heredero, conjuntamente con los hermanos. Entonces, si yo no logro demostrarle al banco que, que, el, él padre, murió, que el padre murió, no me pueden no. entregar el dinero. Hay una... Y entonces, ¿qué hay resulta? Una, sí. hay, que, hay, que, hay, que, hay que demostrar que el padre murió, pero, pero no un solo documento de la muerte. No obstante a esa situación que tú planteas. No, tan, no obstante a eso, el sistema de seguridad está diseñado de seguridad social en la República Dominicana es para no pagar. Tú busca la ley. Sí. Y esas trabas que se han encontrado han sido recogidas de la ley 87 y del sistema de seguridad social. La cooperativa se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y eso es correcto. Hay que eh, discriminar en lo más posible, toda la documentación o irla detallando claro. para poder asegurar que el descendiente correcto para recibir los bienes relictos o la pensión por supervivencia, en este caso serían los cónyuges al sí. que Reinaldo debe referirse, porque en términos de una pensión sabemos cómo está diseñado el sistema para fines de pensión y retirar los fondos también que pudiera tener, porque esos fondos se, de, se distribuyen por una época a futuro. Es como si estuvieran subdivididos. O el que los retira definitivamente con los cargos ya retenidos. Pero supón que uno de esas personas que va, va a ser beneficiado con, con verdad con la eh, madre. Ajá. Tiene un error en el acta de nacimiento que no concuerda con la cédula. ¿Qué va a pasar? Te van a frenar el proceso, sí. porque hay una inconsistencia. Y bueno, entonces. Ya he exactamente. Entonces, ¿qué te va a pedir la, la institución? Organiza primero esto y luego ven a retirarlo, independientemente de todas las trabas. Yo creo que eso, eso es que, un tema que, que le vemos. Hay, pero nosotros los dominicanos también tenemos que entender, y esto no necesariamente es el caso de, de Reinaldo, uh -huh. que a veces los procedimientos Vienen precisamente para protegerte a ti mismo Pero que el dominicano, el dominicano No, eso es una traba fíjala. que me están haciendo sí, El dominicano ni siquiera le gusta hacer fila que cuando tú vas a una institución pública Y ves una fila larga, tú te vas Normalmente la gente, cuando ve la fila se va Porque el dominicano siempre anda rápido. Actualmente, del sistema de seguridad social eh, Reposan en poder De las entidades financieras Alrededor de 7 mil millones de pesos No reclamado o no Sustentado o que las personas no se han podido regularizar Ahora bien, una resolución, tengo entendido Y me gustaría hay que, que alguien me, me, me, cambiar eso, eh. me ayude Y si tiene la información Hay una resolución que inmediatamente se muere una persona Y el sistema lo tiene como tal Porque se, el, el padrón de la Junta se actualiza en esas instituciones, es la entidad que debe de notificarle a los familiares claro. y a los dependientes que él había colocado al inicio de su, de su aporte. Eso quizás puede ayudar lo que hoy se mantiene casi oculto y gente que sin... sin que no lo saben. No lo saben. Y, y otros que y se han ido por el, el cansado. Correctamente, mira. Para concluir el tema de la fiebre porcina... Sí, yo quiero también agregar... Eh, creo que nosotros como dominicanos, vuelvo y repito, yo me he deslindado por la vía de llamar la atención de que esto es un compromiso de todos. Ya tenemos el problema. Y en la medida que nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho, nuestras fronteras tienen una relación normal, aunque han tenido su control humano por el tema del covid no así el comercio que ha sido necesario aperturar porque nosotros también requerimos de importación y de comida. Sí. Eso, controles que se dan en aduana marítima, en aduana aérea, en aduana de frontera, es posible que no hayamos tenido eficacia y haya entrado por algún producto o animal vivo porque hasta la fecha no teníamos ningún tipo de alerta. ¿Cómo que, como que entran los haitianos y los dominicanos con los puercos? En el cuello, como, un, como una <ríe> cadena. Sí, como embutido pueden entrar también. De verdad. En el cuello, como, como una entrar cadena. Entrar como si fuera, tú has visto las almohaditas que uno se pone sí, para, para, viajar? para viajar. Los puerquitos parecen eso. Francis Pulver. como embutido también puede entrar <ríe> sí. que hay que tener cuenta con eso también las autoridades lo saben sí. decirle que no es una pandemia Francis, es una epidemia, epidemia. Sí. focalizada sí. y que las granjas que están bien estructuradas que tienen un protocolo de inocuidad y de salud y de alimentación, de limpieza y de todo lo que eso conlleva no se han presentado todavía hasta el momento ningún tipo de brote esto llama la atención entonces a la crianza eh, de patio, a la crianza que se da en fincas, por lo tanto demanda eh, mayor atención hasta a, hacia esos sectores y de ellos se requiere también sinceridad. Porque Correcto. cualquiera puede esconder un marrano en una cueva, o en una, una cantidad, finca, y poner en un acantilado, en una loma. También una, eh, también pueden esconder lo siguiente, sí. que conjuntamente con el operador recibe unos pesos, del mismo productor, se dan muchos caso. Esconden la, la, la, la, el, los animales o lo venden para adelante sí. y le cobran al estado. Y esto lo certifica Y hay ahí un dolo entonces, En contra del Estado entonces, Y eso limita Eso limita y pone también en peligro La, la misma eficiencia de la operatividad Correcto. Por lo que se llama Tiene que ser estricto Se llama a la, a, a, a, a la sinceridad A todo el que, el que lo tenga en su finca en, en su loma, donde sea A que colabore con este proceso Por el bien de todos Bueno, ahí está planteada nuestro análisis de hoy Desde el costo que ha de tener esta situación para que el gobierno pueda controlar y, y salvar un rublo de la economía nacional tan importante, tan importante, así como en el proceso que ha explicado Fulvio, y yo me he deslindado, vuelvo y repito, por, por advertir de la honestidad que debemos de tener el Estado y los productores, pero hay una parte que yo dejo en el, en el tapete y que tú me la puedas contestar, o Yarjansi o alguien. Creo que dentro de la operación de salvaguardar esto, producto de, esa, de ese foco epidemiológico que se ha dado en el sector porcino, sí, tengo entendido que, como ha dicho eh, un productor y, y médico veterinario que llamábamos al inicio de semana, las granjas que hoy son controladas están sanas. Eso podría tomarse en cuenta sí. sin la necesidad de crear mayor crisis. Sí, sí, claro. Las que están sanas porque entrar a esas granjas hay que entrar prácticamente, que uno parece un no, y, astronauta. Y hay y dice, un protocolo. Hay y hay un, un protocolo. protocolo sí, sí. Y esas granjas que quizás tengan una cantidad específica de, de cerdo, su manejo, Mientras se lucha con lo que está infectado y lo que se trata de evitar de infectar y el Estado está tomando ese costo, que el productor no va a tener pérdida ninguna prácticamente. Esas granjas Esas granjas deben seguir funcionando, en mi opinión. No, es que y sea. el Estado debe darle todo el carácter hasta disponer del frío necesario para conservar o transportar. Es así, no es que es así.